Hola, buenos días desde Malao y qué alegría veros de nuevo a todos ustedes, a todas vosotras. Estoy súper contenta de estar aquí otra vez. Madre mía, espero que ya cuando veáis este vídeo hayáis visto los otros vídeos. Y nada, hoy ha sido un día bastante deprimente para mí, ¿vale? Porque eh, hacía muy mal día, llovía, había nublado, no hay televisión, porque aquí es fiesta, no hay market, por aquí es fiesta, no se abren las tiendas, nada, nada, nada, nada, nada. Y yo soy una persona que no gusta mucho estar sin hacer nada y... y la, eh, eh, la biblioteca donde yo suelo buscar libros Pues claro, no se fueron de vacaciones Y no permitían llevarse libros en vacaciones ¿Vale? Que nos pudiéramos coger libros en vacaciones Entonces, ¿qué? Pues he dicho, vale, me voy a dar una vuelta Me he a dar una vuelta A comprar unos plátanos y comprar pan Y un tío me empezaba a molestar Porque iba deprisa, o sea, imaginaros El punto que yo, o sea, no ¿Qué pasa? Es que hay un mono, sé qué Y le he dicho, por favor, señores, déjame tranquila Que yo voy a mi ritmo, ¿Vale? Hoy ha sido un día bastante horrible. Aparte, ya sé que estoy. Siempre os digo que está aquí me deprime a veces bastante porque es todo muy diferente. Pero bueno, como soy coach tengo que hacer fuerte y daros fuerza, fuerza a vosotras, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hablar de mi vestido este. Súper bonito. Dorothy Perkins. Aquí no no adivinéis el precio. A ver. En el mercadillo, ¿eh? En el rastro. De Malabo. Mercadillo Semo. Precio? ¡500 francos! <risa> El equivalente sería como menos de un euro Porque un euro son 600 francos Y eso me ha costado... Bueno, ahora le explico Me lo compró una, mi amiga, es una sonrisa Que es súper linda Que es, es, es, es, es, es, es profesora de, de, de periodismo En la universidad de aquí, ¿vale? Ella es súper, súper, súper, súper, súper maja La verdad es que tengo un grupito de amigas aquí Que son, o sea, divinas de la muerte, ¿vale? Entonces fuimos Hacemos que es un mercadillo que sé que está aquí en Malabo Y yo no tengo costumbre de comprarme nada Excepto una de camisetas para ir a correr Porque aquí se estropean muy pronto eh, Pero vi, ella es una piste de lunares Súper bonito y yo vi este Súper vintage, vintage Parezco la, la, la, no sé La secretaria de Barack Obama, ¿no? Me hace muy lista entre las gafas y los topitos No veas tú, ¿eh? Uf, Madre mía, esto es como Lois Lane Os voy a enseñar detrás Súper divino es una pasada, vintage, vintage, total, me encantado. Entonces, eh, le costó 500, esos 500 francos, os voy a enseñar cómo son 500 francos, ¿eh? 500 francos, ¿eh? Mirad esto, 500, esos son 500 francos tefas, de la guinea, de Malabo, ¿vale? ¿Eh? ¿Ok? Ahí <risa> vale, seguimos, Ay, vamos aquí, vale. Hoy os voy a hablar de esta fantástica peluca, ¿vale? A mí las gafas, hombre, las gafas también te hacen como una especie de superintelectual intelectual ahí, ¿sabes? Eh, va. Con esto lo que me voy a Oxford y madre mía, y, y, y me saco un montón de, de, de novietes con este aspecto Vale, <risa> eh, pues voy a hablar de esta peluca, que es muy bonita Veis que tiene la raya natural y todo, os voy a hablar de cómo prepararla para ponerosla Y luego cómo cuidarla, entonces vamos a ir rapidísimos Porque quiero hacer que el vídeo dure menos de 8 minutos, ¿ok? Vamos allá tengo aquí la etiqueta que me vino, que es esta la etiqueta. Lo voy a ir leyendo, ¿vale? Paso por paso, ¿vale? ¿Cómo lavar la peluca? Instrucciones de cómo lavar esta peluca, ¿eh? Ya sabes que soy Curly y creadora de... Bueno, Carmen y creadora de Curly y de mis Mange Coach, ¿vale? Vale, primero, una vez que compras la peluca tienes que lavarla con agua fría o agua templada. Menos que templada, ¿vale? Luego, usar, hay que usar champú y peinar suavemente, vale tres, uh, luego después de esto poner acondicionador y secar y, y frotar suavemente, vale una vez que está sopado solamente aclarar, vale aclarar muy bien, luego aplicar crema, eh si quieres un efecto de, de cabello mojado hay que aplicar crema, vale eh, o un spray, vale aplicar crema o un spray, vale para tener este aspecto de cabello mojado, no de los 80. ¿Vale? de los 90. Segundo, vale. Ah, vale, después para hacer, esa para hacer la raya bien, bien utiliza un peine, ¿vale? Que tenga las púas santas o, un peine, o una, un peine esos de raya, ¿eh? que ya os lo enseñaré en otro vídeo. Y hacéis bien la raya, ¿vale? Para que quede bien, ¿vale? Partís bien la raya. luego Este es el número 4. Luego, eh, aplicar un spray un spray para que quede bonito, ¿vale? Y brillante Luego ya una vez que lo tenéis así Es eh, secar bien, ¿vale? Secar el, pe el, el, el pelo Lo secáis muy bien, ¿vale? Con la toalla ¿eh? Y luego después de, de, de secarlo bien Ya podéis peinar Y a a hacerle estilo que os dé la gana, ¿vale? Cuando ya cuando El pelo está totalmente eh, seco Lo vamos a repetir rapidito, ¿vale? Uno Lavamos el pelo con champú y lo peinamos muy bien, ¿vale? Dos, ponemos acondicionador para que el pelo esté súper suave y brillante y podamos peinarlo bien, ¿vale? Si queremos efecto mojado, ¿qué hacemos? Le vamos a echar un spray o, o una crema para que tengamos efecto mojado, ¿vale? Cuatro, eh... Hacemos la parte esta bien, la partimos bien con un peine que tenga las cuas anchas, ¿vale? Una vez que lo tenemos así, le, ya lo, lo secamos muy bien, muy, muy bien Podemos echarle spray para que quede brillantito, ¿sabes? Y ya podemos ya estilizarlo como queramos, ¿vale? De todas formas, todo esto que os he dicho que pone en esta etiqueta Lo voy a poner en un post Así que este vídeo estará enlazado en el post de CurlyManget.com ¿Vale? <ríe> ¿Y qué más? Pues nada, una vez que ya habéis hecho este proceso para, ser, para mantener vuestra peluca estupenda y que esté siempre bonita, ¿qué tenéis que hacer? Hay que guardarla siempre, yo la guardo en, el, en, en una bolsita de plástico, pero la meto antes lo que es en, en el gorro este de peluca negro. Ahora no tengo ninguno en la mano. En el gorro este que se pone antes este. A ver si los pones, Este, ¿vale? ¿Eh? Yo lo que hago es meto mi peluca ahí dentro. Y ya la meto lo que es en, en una bolsa de plástico bien conservada, ¿vale? Y cuando se ensucia lo que voy a hacer es volver a hacer el mismo proceso Para lavarla y mantenerla Como os he dicho, esto va a estar puesto en un post en el blog CurlyMange.com Sabéis que va a vivir el espíritu de curlymangue? Por favor, comprar las tazas curlymangue, te con curlymangue, ¿vale? te con curlymangue, con esperar un momento Cámara, cámara <risa> te con curlymangue. Camisetas Luego me voy a poner mi camiseta para... Hablar de cosas, hablar de cosas, cosas interesantes. Y ya está, van a ser 8 minutos. Ya sabéis que soy Curly Mange, creadora de Miss Mangue Curly mangue.com y de Miss Mangue Coaching. Eh, eh, belleza, moda, cabello, alma y empoderamiento de la mujer negra en Miss Mangue Coaching, ¿vale? Eh, y nada más. Por favor, suscribiros y os pido disculpas porque estos vídeos. Ya este vídeo, cuando lo veáis, es que habrán pasado ya otros vídeos, me imagino o no. Los voy a ir entrelazando, ¿vale? Así que. Nos vemos pronto, os quiero un montón, dedos arriba por favor, espero que os haya gustado mi vestido, mi vestido. De Dorothy Perkins, de 500 francos, <ríe> que un largo, mi amiga sonrisa, que es súper amor La verdad que tengo aquí un grupito, gente, nos vemos poco, pero cuando nos vemos es todo amor, ¿vale? Nos queremos un montón y son súper lindas y apoyan mucho Mujeres, si tenéis amigas ya hay que apoyarse mutuamente, ¿vale? Hay que apoyarse mutuamente. Para mí esto es súper importante. Que, tienes que apoyar a tus amigas a muerte, ¿vale? ¿Eh? Venga, un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos voy a enseñar otro vestido que me regaló mi amiga. ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bye!